Ya compadre, buena buena, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo y les traigo hoy día un juego que lo estaban pidiendo bastante especialmente ahí un querido señor también del juego del recuerdo que querían que terminara una vez por todas Pharaohs Curse. y bien, aquí estamos compadre y vamos a terminar Pharaohs Curse para ustedes en el juego del recuerdo por Steve Coleman 1983 Synapse Software presiona cualquier botón para comenzar ya, les voy a leer más o menos algo bien corto del Pharaoh's Course, que es lo que dice acá, al menos en Wikipedia o información de internet, dice Un juego, Pharaoh's Course, es un juego de aventura, de plataforma, escrito por Steve Coleman y publicado por Synapse Software en 1983 para la familia de Atari 8-bit. Fue portado al Commodore 64 y Big 20. No cacho esta weá, la Big 20. Coleman también escribió el Rainbow Walker, juego que ya lo hemos jugado hartas veces, para Synapse Software, publicado el mismo año. Ya, Y se dice más o menos un Pharaon's Curse. El jugador intenta recolectar 16 tesoros de una tumba egipcia mientras habita el faraón, su momia y varias trampas. Ya, a ver. Mm. Ya, eso más que todo. Eso es como lo más importante. Como pueden ver ahí en pantalla, ahí tenemos Pharaon's Curse. Ya, un juego que, bueno, tiene como la misma temática de juegos como el Conan o el Bruce Data Soft ¿eh? Eh, no, pues nada que es Data Software, Sinapses, no, ¿por qué dije Data Software? Synapses Software Ya, es que se parece a lo, a lo, a, al estilo de juego de, de Data Software Ya, pero da lo mismo, me equivoqué, me puedo equivocar o no? Eh, es como ese, ese estilo de jueguito, ¿cachai? Personajes pequeñitos, ¿cachai? De repente ese personaje yo lo siento como que eh, el Bruce Lee o el, o el Conan Y tiene a su enemigo, al ninja y al, al sumo y... Claro, weón. Como la misma bola, ¿cachai? ¿sí? Ya, pero vamos al juego. Y lo vamos a terminar hoy día en el juego del recuerdo. Como siempre, terminamos los video game acá, compadre. Démosle, vamos a partir. Estamos listos para terminar Pharaon's Scores acá en el juego del recuerdo. Y démosle, ya. Partimos, compadre. Nivel 0. Ya, ahí yo soy ese, ¿cachai? Ese pajarraco, ya, ahí me comí el primer tesoro que es en la entrada. Y me dieron vía. Eh, ese pájaro, weón, todo el rato te va a estar... Eh, a veces te sirve, a veces no te sirve, eh, porque el compadre como que como que te, te agarra y te traslada a otro lugar del, del mapa, ¿cachai? También, por ejemplo, a ver, calmado, me, si estoy tan perfecto acá, De, mi precisión, a ver, mi precisión, oh, casi ya, da lo mismo, igual tenía que quedar acá porque hay dos tesoros que tengo que agarrar, ¿cachai? Eh, ese pájaro a veces te ayuda o no, porque te puede ayudar a salir de, de, de la tumba, como también te puede trasladar a otros niveles que todavía no he visitado. ¿Ya? Vamos a ver qué hay acá arriba. Ya Ese, ese me falta. Vamos a tratar de, de recolectar los tesoros más difíciles al tiro. De hecho, no sé si se fijaron, me fui como a, a lo más profundo de la tumba de una. Porque, claro, empiezo a... ¡Ups! Los chicos malos. ¡Ah! Doble co. no, doble co no fue. Nos podemos hacer para acá un ratito. Esperar que los chicos malos se vayan, el faraón y la momia. Ya, y podemos seguir avanzando. No es que sea un truco, eh. Técnicas de Wenner Pro. Ya, acá tenemos que seguir avanzando. En esta parte, nosotros tenemos que eh, ser rápidos para. para saltar acá arriba, por ejemplo. Eh. Aquí tenemos que dar un gran salto Ahí, para llegar acá Ideal que me hubiera... Si es que... A ver, vamos a comer al tiro la verdad Sin miedo con la momia, vamos eh, Y ahora vamos a tratar de llegar al tiro al otro lado Esta parte es difícil Esta es como las partes complicadas La de los saltos largos, ¿cachai? Ahí Y ahí Fe Un juego muy pro de repente disparar, por eso mismo quería disparar, Me voy a volver, porque voy a voy a sacar la llave nuevamente. Eh, necesito tener la llave. Puta, los huevones Son bien incómodos. Esa momia y ese He-Man, compadre, son desagradables. Vamos. Vamos de nuevo. La llave... Bueno, podemos hacerlo al tiro esto, eh, no lo vamos a hacer al igual me la puedo. Esperemos que no pase lo mismo de recién. Siempre hay que estar atento a estas partes. Por ejemplo, acá puede, sal puede salir el, el He-Man, weón o no, la momia y cagarme todo. Wey. Ahora nos podemos tirar tranquilamente, ojalá la momia no me dispare. Ah, perfecto. Nos vamos a dejar caer acá. Ya. Allá abajo está el final, pero antes vamos a ir a buscar un ítem. De hecho, sabéis que vamos a ir al tiro acá, weón? Vamos a jugarnos al tiro con todo esta, wea, Vamos Vamos, salta, vamos, compadre, con todo. Nada, lo mismo sin esfuerzo el doble, pero la voy a hacer igual. Vamos, vamos. Matemos He-Man, weón, vamos, que por ese weón. Lo que pasa es que sí, voy a, voy a tener que abrir de... Ah, tengo que abrir sí o sí ahí abajo, compadre. Para poder escapar después. Bueno. Y prefiero abrir al tiro... Antes de que... Después tenga que estar sufriendo. Esta, de cierta manera... Mierda. Es la salida del juego, ¿cachai? Ahí, esa es la salida del juego. Ah, ya apareció la momia. Vamos a buscar vías mejor. Vamos a buscar vías. Después nos vamos a regar. Este es el final del juego, ya. Es como lo más difícil. Vamos a ir a una parte acá también. Vamos a tratar de hacer la corta acá. Puta, me caí. Mira, le podría dar la cabeza. Vamos. Chucha. ¿Por qué me pasan esas cosas? Siempre el final, compadre. Siempre el final. Vamos. De acá igual tenemos que pasar allá. No vamos tan mal, no vamos tan mal. Estamos, lo bueno es que estamos los mapas difíciles. Reactivando el, el, el monstruo, vamos. Oye, weón, ¿dónde salió la momia, weón? Eh, eh, eso es maldad, weón. Ah, weón, ya, vamos. Vamos por esa llave. Vamos a ir a buscar esta llave de acá. Vamos a volver a subir por aquí. No. Y vamos a abrir esto. ¿Tengo la llave, sí? Vamos, vámonos. Abrimos acá, perfecto. Ya no vamos tan mal. Eh... Así lo, vamos. Sí, ya habíamos estado. Tenemos que seguir avanzando nomás. Me queda la parte donde te... Acá tengo que llegar al principio, ¿cachai? Esta es, la, esta es la que hay que jugársela. De cierta manera hay que hacerla, compadre. Hay que hacerla. Ya llegó ese weón abajo, compadre. Ah, están los dos. Va a ser una pelea inolvidable, weón. Esta, esta pelea va a ser inolvidable. La última vida, weón. Ya no podemos perder la última vida, a ver. Ya, llévame, llévame mejor. Ahí ocupamos el pájaro para que nos lleve. Bueno, allá abajo nos falta un ítem. Ya, perfecto, nos dejó arriba. Vamos a sacar los ítems del, del principio ahora. Para sacar unas cuantas vidas y volver a intentarlo. Cuidado acá, que me va a disparar ese he -Man. Vamos. Vamos a llevar la llave. Vamos a evitar a la momia. ir acá porque acá también nos falta otro ítem este que está aquí es el más rápido que el Kimano o el enemigo que está allá vamos payaso payaso! Tenía que haber corrido. Hay partes que se ol... uno se lo olvida. Wean. Tiene que correr nomás. ¡Activar la trampa! ¡Vamos! ¡Correr, compa! Hay que correr! Perfecto. ¡Ya! ¡Corre, weón! ¡Corre! Yes. Ya, Esta vez no nos vamos a llevar nada. ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Bien! Vamos a ver si no, nos, falta, nos falta ese salto acá abajo. Acá nos falta un hito. Vamos a calcular bien. Ahora. Perfecto compadre, perfecto. Vamos. ya Ya tenemos más ítems. Vamos a abrir acá el tiro. Nos vamos a llevar la llave de todas maneras, porque no quiero darme dos vueltas. He-Man, oh, he, -man, he -man. El He-Man le decía yo, como He-Man el mono. Ojalá, ojalá no... A ver, vamos a dejar que se caiga. Hagamos que se caiga el weón. Camina, camina, camina. Ahí, se cayó ¿Cachai? Entonces... subimos aquí tranquilamente. Mira el weón, me disparó. Vamos. Vamos a ir a buscar acá esto. Bueno, de todas maneras necesitábamos la llave. Entonces nos está quedando el de la entrada y creo que al final había otro ítem. Tenemos hartas vías, así que no podemos mandarnos ningún Tony, compadre. Tenemos dos opciones de escape. La opción de escape, chucha. Eso es injusto, po, weón. No, pero ¿por qué así tontera, lijada? Ah, weón. Ah. Mira, weón, me quitó dos vías de una. Tenemos, tenemos dos opciones de escape. Es que logramos completar todos los ítems. La primera es que el pájaro no. el pájaro no nos ah. no, no saque de acá. Segunda es por nuestros medios. Vamos. Debía haber abierto ahí abajo, pero bueno, vamos a ir acá. Dale paja. Cada error, weón. Puta. Eh. Ahí la abrimos. Bien. Límite, vamos. Vamos ya en la llave. A caer acá. Aquí nosotros ya estuvimos. Eh, tenemos que volvernos al principio. Pero vamos a tratar de... De abrir, el, de abrir la parte final. Acá me falta... No, ya bueno, ya nos vamos a regar, vamos. Hay que probar hasta que salga, weón, vamos. Hasta allá está abajo Jimán himán, weón. Ay, oh, está momia también, weón. Ya, me llegó el pájaro. Bueno, igual no es tan malo. Ya, me llevo al principio donde igual vamos a ir a buscar el ítem que nos está faltando, que queda acá arriba. Ese ítem... Mmm... Vamos a esperar acá. Ese ítem está acá cayendo. Después de esta. Si no me equivoco... Ah, llegaron los chicos malos, ¿eh? Oh. Van a aparecer los buenos voy a arriesgar a pelear con ellos. Ah, bueno. Me mató el, el monstruo. No, oh, el pájaro, bueno, el pájaro. Vamos. Acá hay un, un ítem que nos falta, que es como un ídolo gigante. Está acá. Ese. Vamos a seguir cayendo. Nos faltaría solamente un ítem. Uy. Casi me caigo Eso es un premio Ah, oh, no alcanzamos a agarrarlo Entonces acá llegamos Esta parte Siempre tienen que acordarse Que este es como el final del juego La entrada La entrada La última caverna. De acá Y aquí es donde ya tenemos que Jugárnosla Por salir Pero lo que yo voy a hacer antes Va a ser Uff Va a ser tratar de, de abrir las puertas de allá abajo Y en la habitación del lado Está el ítem que me falta ¿Ya? Vamos ¡Ah, que soy payaso! Vamos a buscar el ítem. Por último, vamos a buscar el ítem del lado. No, es que si no lo voy a buscar... Bueno, da lo mismo porque yo no tengo la llave. Así que lo voy a ir a buscar nomás. Este que está acá. Perfecto. Entonces ahora vamos a tener que darnos todo, toda la vuelta entera. para que tenemos todos los ítems. Lo único que tenemos que hacer ahora es salir o que el pájaro, por un milagro, nos saque de la cueva. Que Eso no va a pasar. Vamos. Ya. Ahora vamos a tener que hacerla hasta que funcione, compadre. Uy, pero ¿por qué pasan esas tonteras? No, hay jimán con la momia, están allá el he hecho, pero, weón, mal. Listo, llegó la hora, compadre. Ojalá es que la momia no salga abajo ni jimán tampoco. Ahora, cuando tú terminás el juego, te entrega un código y el juego parte como más difícil. En realidad parte como más rápido. Las plataformas se pueden un poquito más rápido. Eh, los monos son como más rápidos. El pajarito que vuela también anda cada rato molestando. Y eso sería para Onscores, aquí en el juego del recuerdo. Eh, me pidieron que lo jugara. Ahí está. Dejé algunos códigos también en, en, en el Facebook. Y también, eh, bueno hice una votación, es que querían que terminara un juego hoy día, y ahí está para usted, en el juego del recuerdo, Pharaon's Course terminado espero le haya gustado, cualquier cosa nos estamos viendo en otro episodio en vivo, ya y ahí podemos comentar más, déjenme sus comentarios abajo y bueno, un gran abrazo a los seguidores, que estén bien, cuídense, Chao, chao.